Acabo de dejar la mini allá, sin carro Estoy con la camioneta y me llevo el carro Estás va a ser un pregunta y respuesta antes de irnos a Rapanui. Hace poco fui a Conce, dormí poco Hoy día en la mañana me desperté a las 4 y media de la mañana Vaya que dormí poco, tengo una cara de macrado horrible Pero tengo algunas preguntas que me han hecho recurrentemente Así que las vamos a responder la primera pregunta no es una pregunta, pero me lo han comentado un montón y es que no estoy respondiendo mucho a los mensajes de Instagram y Facebook. La verdad es que nunca esperé que el proyecto llegara tan lejos. No la vi venir y realmente llegan hartos mensajes. Hoy oh, tengo los ojo, pero oh, no veo para dónde voy. A partir de las preguntas que me hacen son súper específicas como Germán, ¿qué tal? es la Rock Choc Boxer del 2005 modelo race y yo quedo ahí oh. para responder esas preguntas tengo que averiguar un montón y la verdad no, no he tenido el tiempo para hacerlo los mensajes se han acumulado me encantaría poder responderlos todos es imposible realmente no, no tengo la capacidad así que lo siento pero voy a responder los que pueda seguir al, al ritmo que voy que le meto una cantidad de tiempo diaria y... Espero que si mandas un mensaje sea respondido Porque cada vez que me dicen Germán, el otro día te mandé un mensaje Le dije, Instagram o Facebook Facebook, Le dije, ah, probablemente no te lo respondí Y me dijo, no, sí me lo respondiste Y así, bien Una pregunta que sí me han hecho Efectivamente un montón Hace frío ah, No mucho que le Si no me voy a quedar dormido Una pregunta que me han hecho un montón Es si voy a hacer clases Porque hubo un tiempo que estaba muy motivado Con hacer clases Haberme puesto a hacer clases desde el punto de vista financiero habría sido quizás una buena idea Pero me frené porque en realidad no va muy, del muy de la mano con el propósito del canal La idea es tratar de compartir experiencias y las cosas que sé con la mayor cantidad de gente posible Y la verdad es que si me pongo a hacer clases y quiero hacerlo bien tendría que ser un grupo de 5 o 8 chicos máximo es una cantidad de tiempo importante y como les comentaba, tiempo es un poco lo que me falta así que decidí dejar ese proyecto, por decirlo así, de lado y enfocarme más en los tutoriales de YouTube ojalá seguir subiendo más y más seguido y la manera que tengo de hacer salidas y de juntarme con... no me tenía que salir acá y de juntarme con amigos para salir a andar al cerro son las salidas en Patreon, así que esas salidas han sido mucho más bacanes de lo que esperaba lo hemos pasado bien con los chiquillos, se ha formado un grupo bueno y son personas muy buena onda, de verdad quieren apoyar el proyecto que sigue haciendo esto y por eso chiquillos se los agradezco un montón así que así que resumiendo todo esto, básicamente eh, para salir a pedalear lo único que estoy avisando en este minuto son las salidas de Patreon en Patreon y las salidas que hace de repente Cross Mountain a las que me sume o que me invite Matías, así que ahí estamos tratando de abarcar lo más posible que sea sostenible con el proyecto. Me siguen preguntando mucho sobre el tema de los auspicios. Con carro, ¿cuánto sale? Oh, el mismo precio. Ah, la verdad que voy para el norte. Dom. Hola, buenos días. ¿Todo bien? ¿Y usted? Qué rico, empezando un, un día tranquilo ya estáis aquí hace rato. Sí, ¡Ánimo con eso! Hasta las 3 la tarde. Uy, falta poquito ya. Sí. Cada vez menos. Un abrazo y estoy bien. <risa> Pocas veces tocan personas tan buena onda en un peaje, weón. Uy ya. Con el tema de los me he dado cuenta cada vez más que. Realmente quiero tener la menor cantidad de, de, de marcas que me apoyen Pero las que me apoyan, me apoyen de verdad Sonado redundante Que es lo que quiero decir, que ha pasado mucho que... ¿Cómo lo explico? <risa> en mi experiencia pasa un montón que las marcas se focalizan mucho en el tema monetario eh, Y cuando se focalizan mucho en el tema monetario te dicen Haz lo que más puedas con lo mínimo Sé de muchos chicos que están auspiciados y por fuera se ve como que ¡Wow! lo auspicia tal y tal marca y cómo lo hizo Pero realmente detrás de ese auspicio hay un presupuesto anual de 250 mil pesos Y realmente si es que está ahí de cabezas eh, tratando de sacar para arriba tu proyecto Ya sea tener un canal de YouTube, andar en bicicleta compitiendo, hacer proyectos de subir el cerro más alto necesitáis apoyo de verdad y apoyo de verdad es algo que a esta altura me da mi equipo de trabajo y, y Cross Mountain así que ya probablemente se dieron cuenta que el único logo aquí que queda al final de los videos es Cross Mountain y el espacio que queda está abierto para nuevas personas que quieran apoyar el proyecto de verdad no solamente desde el punto de vista financiero de estrujarte y eso me ha llevado básicamente a trabajar con la menor cantidad de marcas eh, Pero que estén ahí de verdad Oh, este túnel vacío va a ser una maravilla La otra va bien, taco terrible Voy a un lugar que ya fui antes Y me desvié del tema, terriblemente ¿Y cuál era la conclusión? Básicamente vean bien con quiénes quieren trabajar No le digan que sea la primera propuesta, sigan buscando Porque te comprometís con una marca, te comprometís con otra, te comprometís con otra, otra, otra y ya no te queda tiempo para hacer cosas eh, realmente es más de lo que uno cree estoy claustrofóbico acá, quiero salir de este túnel básicamente te recomendaría no irte con la primera marca que te ofrezca algo sino que darle tiempo porque si estás haciendo algo que sea digno de auspiciar eh, las marcas van a llegar y ahí te va a tocar a ti decir sí o no un amigo me llamó hace poco me dijo Germán te tengo un contacto con una marca de cerveza y yo le dije mm, cuéntame, pero no creo que haya a funcionar algo Porque uno siempre tiene curiosidad Se me tomaron los oídos Y me dice No, eh, está en Marca y, y te cacharon, están motivados contigo Y querés que seas embajador Y bacán Y yo le dije, pucha, ¿sabes qué es lo que pasa? Es que yo, mi alimentación, que no tomo cerveza Que tampoco quiero influir eso eh, Que tampoco quiero dar el ejemplo De tomen cerveza mientras hacen deporte eh, le dije, no, no gracias <risa> Y me dijo, sabía que me iba a decir eso Pero te van a pagar Una mensualidad y le dije, viejo, no importa la cantidad de plata La respuesta es la misma, ni me digáis cuánto me van a pagar Porque no me interesa representar algo En lo que yo no creo, así que <risa> Esa fue una situación muy chistosa De primer auspicio que me dijeron como Bueno, todo lo que queráis En, en, en cerveza <risa> y, y pago mensual Y, y motivación y todo era una, una marca grande, pero tuve que pasar porque realmente trato de tomar mis decisiones por mis valores antes que por mis intereses. Está amaneciendo en la puntita de esos cerros. ¡Qué lindo! El filtro de petróleo, filtro de aceite, la mantención de la maquinita. Con el Nico. ¿Qué tal, Nico? Un <ríe> saludo para el YouTube. ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, compadre Las rampas están puestas La maquinita ya está con la mantención hecha Y ahora queda subirla Si no cabe, wey. <risa> no, wey la que like no sé de oh, ti. Cachate. Ay, oh, es enorme, weón. Oh, Dios. <risa> <What>? <risa> Probablemente se están preguntando qué fue todo eso de la mini. <risa> la mini está allá atrás, caché. Gotcha. Ya, eh, esto de la mini excavadora no fue ni por casualidad algo espontáneo. De hecho, fue, fue un cambio que quería hacer hace harto tiempo, pero no se me da la oportunidad. Cuando por primera vez tuve mi mini excavadora, lo primero que quise hacer fue alargarle el brazo y agrandarle el balde. Y después de operarla meses años dije sabes que en realidad ponerle un balde más, un, un brazo más largo un balde más más grande eh, no era una buena opción porque la plataforma de la maquinita era chica entonces con el brazo que tenía y el balde que tenía habían veces que levantaba tierra y la máquina se medía de punta era bacán tener el ancho delgadito de un metro pero la máquina en lo que era movimiento de tierra y capacidad se quedaba bastante así que la operé todo lo que pude y estuve como hace un año buscando máquina tratando de hacer una mezcla de que no sea tanto más pesada que la mini, pero que tenga más capacidad y se le pueda poner un balde más grande. Y por cosas de la vida me di vueltas, me di vueltas, me di vueltas. No quise hacer nada sin estar seguro. La vi en internet hace tres días. Dije, filo, llama, no perdí nada. Pensé que la máquina iba a estar hecha a bolsa, iba a estar totalmente destruida, porque la foto de la publicación aparecía sin cabina. Y dije, mmm, el compadre que la tiene no, no está interesado en nada, en la máquina. Y dije, no pierdo nada, voy a ir a verla, hay en San Felipe. Que es de hecho al lado de donde hicimos el pump track del hogar de menores acá en San Felipe. El Pablo VI. Para nosotros la pici? Llegué donde el Nico, muy buena onda, eh, me dijo que le iba a cambiar las orugas, se las cambió. Me dijo que le iba a poner la cabina y le iba a limpiar, lo hizo. Y le propuse que le hiciéramos la mantención juntos para ver cómo se hacía todo el tema de cambiar filtro, aceite, eh, etc. Resulta que hablando con él me contaba que era, fue su primera máquina, como para mí lo fue la Mini. Así que esta maquinita tiene su historia, ahora va a tener una historia con nosotros. Vamos a hacer pistas, vamos a, hacer, vamos a poder mover más tierra. Así que voy a poder hacer exactamente lo que tengo en mente sin emplear tanto tiempo en eso. Porque con la Mini me estaba pasando que estaba mucho rato... Paleando, haciendo un bump de este tamaño. Era como frustrante. En verdad me faltaba más capacidad de máquina. Ahora la camioneta apenas se la puede. Venía subiendo una cuesta ya. Se pegó, se empezó a calentar. Así que bajé cambio, subí revoluciones. Se tranquilizó el tiro. Pero hasta ahora vamos bien. El carro no ha salido volando. La máquina no se ha caído. Y el plan de todo esto es básicamente poder hacer pistas mejores. Eh, de pasada tener una máquina más nueva la Mini era de, del año 99 esta es del año 2015 el precio no le pude regatear nada al Nicolás porque el precio estaba muy bueno de hecho me dijo que si no me la vendía a mí si no la iba a ver y me la llevaba no la iba a vender así que estoy muy contento con la maquinita tuve que estrujar mis finanzas para que me diera para comprarla pero todo bien la Mini en sus tiempos generó Así que ahora tengo que venderla y con lo que generó fui capaz de pagar esta, la diferencia de esta cosa Así que estoy contento, un poco asustado porque es mucho más grande que la Mini Y, y se vienen pistas buenas Lo primero que voy a hacer es hacerle un balde grande así que probablemente no la veamos muy pronto Pero la veamos Saliéndonos de temas que no son tanto de bici Ahora vamos a hablar de bicicletas me han preguntado mucho qué pasa con mis bicicletas eh, cuando las renovamos La respuesta es depende de qué bicicleta La Snap fue la bicicleta que yo le compré a Matías cuando empezamos Y esa se fue renovando Se fue renovando hasta llegar a la Snap Roja Y esa bicicleta es mía eh, Yo me la compré en su tiempo, Matías me la renovó Pero es, es de mi propiedad La FUS era prestada, así que la tuvimos que devolver con el cambio de marca la Corner era prestada, así que la tuvimos que volver con el cambio de marca Y la metrópolis era prestada, así que la tuvimos que volver con el cambio de marca Estas bicicletas no van a un museo ni nada por el estilo Las cosas tienen su valor y se venden Para que alguien más las aproveche y seguir sacándole el jugo Porque por lo general se dan en muy buen estado No soy maniático por las cosas Pero las cuido lo más que puedo y por lo general mis bicicletas se van bastante buenas Lo que me lleva ¿Qué pasó con NS?, que también me lo preguntaba preguntado un montón. No es fácil de explicar, pero a grandes rasgos... Eh... De hecho, les voy a contar exactamente lo mismo que le conté a los chicos de NS Internacional. Porque me mandaron un mail y también me preguntaron, oye, ¿qué pasó con NS? Yo no lo podía creer, dije, oh, NS Internacional, ¿qué pasó aquí? Esto no tiene nada que ver con NS Internacional, de hecho, por eso ellos me preguntaron. Es un tema de que acá en Chile... Se tomaron decisiones muy focalizadas en las lucas, en el dinero Y... Se pasaron a llevar personas, se pasaron a llevar acuerdos Entonces... Matías y Diego no, no, no, no tuvieron otra salida que... De alguna manera arreglárselas por su cuenta Matías estaba viendo la marca hace rato A mí no me había contado nada Pero un día me llamaron y me dijeron Germán, está pasando esto, esto y esto Y eres libre de hacer lo que sea, pero te ponemos nuestro punto de vista y todo el tema yo vi todos los puntos de vista, me, me invitaron a las reuniones, estuvo chistoso, aprendí un montón así que de alguna manera Matías y Diego se independizaron con esta nueva marca que es Polygon simplemente se la jugaron, creo yo, y aparentemente las bicicletas han tenido buena aceptación porque no hemos pedido reviews, no hemos pedido opiniones, pero la gente nos dice qué es lo que opina de la bicicleta y eh, por lo general, nos vamos muy contentos con el tema. Han habido detalles como en todo, que así son las cosas cuando hay un paso más adelante. Pero veo a Diego y a Matías dándolo todo por solucionar cualquier problema que le salga a sus clientes. Así que sigo estando orgulloso de representarlos a ellos. Y de hecho, cuando ellos me contaron todo lo que estaba pasando y me dijeron: Podéis hacer lo que queráis, eh, yo les dije: Chiquillos, yo me quedo con ustedes si y al final no son las bicicletas no es un producto, sino que es la relación con las personas y yo simplemente que sabía que quería ir con Diego y Matías para adelante entonces cuando me mostró la Polygon yo le dije pero weón, qué te hay a traer un monopivote me mostró la X-Quart One y nada, después cachamos que no era un monopivote después de que la anduve, cachamos que la bicicleta era bastante especial así que ahí estamos probándola, andándola y prestándose a las personas para que la pruebe porque la mía en este minuto es la única que hay en Chile así que así que hemos intentado que más gente la pruebe para tener otro feedback y ver si es que lo que yo estoy sintiendo arriba de la bicicleta es verdad o no porque es un vehículo totalmente distinto a, a todas las bicicletas convencionales por decirlo de alguna manera mucha gente me ha preguntado y mucha gente me ha pedido aclaraciones de qué mierda es Patreon Patreon lo expliqué hace mucho tiempo en un video, les conté que era una comunidad un poquito más pequeña que YouTube y más que contarles cómo es el contenido, les voy a dejar un, un poco de las peladas de cable que les subo a mis patrones. Uah. Hola, ¿qué tal mis patrones? Estoy emocionado de estar en nuestra nueva casa con la Valentina. Si tú tienes una cámara de aire grande, básicamente para mí esto se remonta a 10.000 años atrás. ¡No, café! me sacó los panes del plato, sino que también me sacó el plato. Es una Mongoose Teoticali Comp, Aro 27,5. Destruyendo su fus. Espero no estar asustándolos. <risa> eh, no quiero tener la mano mala por culpa de estar editando. Me siento tan ridículo diciendo eso. Hay una mujer entre nosotros. Le quería dar una tremenda bienvenida a Camila. Esto es yo siendo un nerd. El tema del dron va mejorando cada vez más. <risa> Mi granito de arena, esta causa, este sueño loco que seguro no va a ser una realidad cuando yo me muera. Bastan, al menos. Por suerte no le hice tanto daño, pero eso nunca debió pasar. Realmente la parte más pesada de este obstáculo es que tiene ese camote en la punta. Entonces tienes que tener el manual muy controlado porque no... Todos los autos estaban con escarcha y estaba quedando la patada porque todos tenían mucho frío. No me odien por comer rico. Porque el salto no te deja aquí eligiendo línea. Uy. Este es el reality show de la Valentina en este minuto. Van a ver, toda nuestra cocina de cocina. <risa> Se acabó el show del otro, ¿eh? Esto no es algo que me preguntaron, es algo que me pidieron y es el play de YouTube por haber llegado a los 100.000 suscriptores. La verdad es que cuando llegamos a los 100.000 suscriptores, que el tiempo no ha pasado en vano. Cuando llegamos a los 100.000 suscriptores debió haber llegado ese botoncito, el play plateado. Eh, no llegó nunca, mucha gente me empezó a preguntar Y me preguntaron y me preguntaron y dije, ¿sabéis qué? Es <ríe> mandar un mail y cruzar los dedos, así que le dije YouTube, oye, mi Play, porfa Me lo mandaron en una semana Y la verdad es que le agradezco mucho a las personas que me pidieron <ríe> pedirlo Porque fue, como algunos saben, yo me salí de la universidad cuando era más chico Tiro al aire, no sabía ni qué hacer con mi vida no sé si sea ahora, pero bueno Y realmente cuando llegó el botoncito de YouTube Y lo vi fue como Mamá, nunca tuve un título Pero esto es lo más cercano que vas a tener Se sintió, se sintió rico Se sintió un reconocimiento a que en verdad Le he puesto ganas al tema He tratado de hacer lo mejor posible para enseñarles He tratado de hacer lo mejor posible para Oh, oh, oh, no No te tires, no te tires No tienes permiso para ignorarte muy bien uh, he tratado de dar lo mejor posible por por ir en encaminado, en enrielado a lo que ya es a esta altura del propósito del canal de youtube para los que se pregunten cuál es el propósito del canal de youtube pues, algo lejano, un poco imposible mi sueño es un un mundo mejor para nuestros hijos y lo digo en serio cuando se lo se lo comentó una persona muy importante en mi vida, no a la Valentina, se lo a una persona muy importante en mi vida y me dijo, "No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no". Probablemente me dijo, "No, no, no, no, no, no, no", porque quería evitarme la frustración de que ese sueño jamás se cumpliría. La idea no es que se cumpla en mi vida, sino que es tratar de dar granito de arena para que agarre vuelo la bola de nieve y de verdad el mundo mañana de verdad, el día de mañana tengamos un mundo mejor para nuestros hijos porque encuentro que ahora están todos focalizados en yo, yo, yo cómo yo ganar más plata, cómo yo ser el mejor cómo... cómo hacerme la vida infeliz siguiendo una métrica de corto plazo para... intentar sentirme feliz que no lo van a lograr nunca porque biológicamente el ser humano no está cableado de esa manera Así que mi, mi, mi granito de arena es tratar de contribuir con lo que pueda, tratar de dar el ejemplo y que ojalá esta cosa se contagie de... Otros ciclistas también son personas, las personas son otras personas, hay que ayudarse entre las personas, si no, ¿qué tipo de especie somos? Los animales se apañan entre ellos, tienen manadas, nosotros nos andamos ignorando en la calle. Así que sí, ese, ese es el... Más o menos el, mi locura. ¿Para dónde apunto? ¿Para dónde voy? ¿Para dónde, pa dónde quiero ir? ¿Para dónde quiero contribuir a ir en realidad? Porque de aquí a no sé, tengo 30 años. Si vivo 100 años, en 70 años más, ese sueño no lo voy a haber realizado de ninguna manera. Pero como les decía, espero contribuir. Ojalá más que un granito de arena. Dar el todo por el todo porque, porque sea posible. Se podría decir que la mini viajó en el tiempo. 16 años, del 99 al 2015. Tiene más capacidad, la idea es poner un balde más grande. Uno de los baldes que trae esta es este. Tengo que arreglar las calzas. Estábamos probando ahí unas que tenía mi papá. Eh, Créanlo o no, es súper grande comparada con la otra. Yo creo que en video no se nota mucho, pero... El tamaño de la cabina es brutal La pala se ve gigante, esta cosa sí que tiene que empujar tierra Y como les decía la idea es poner ahí un balde grande 50 centímetros de ancho, 45 centímetros de ancho, algo por el estilo Y aquí está la cabina La puerta queda aquí Muy bonito Pedales de verdad, <ríe> no como mis pedales de eucaliptus Tercera función Joysticks El control de la pala Un panel digital No tiene aire acondicionado porque el motor es muy chico Pero por acá tira aire Esto está roto, así que algún día Intentaré repararlo Y, oh, y Esto es lo que se ve desde acá arriba Esta pantalla Te muestra todos los datos de la máquina 3418 horas Acá tienes luces Ventilador tiene hasta limpio parabrisas. Este vidrio se eleva completo. Este de abajo se junta con este de arriba, que obviamente es transparente, está aquí. Y todo se levanta y se mete acá. Es impresionante acá. Es impresionante. Aquí tengo una ventana. Aquí tengo otra para abrir. Esto. Acá tengo... Para poner cosas. Antes no podía poner cosas acá adentro. Mira, este... Del... ¿Tiene agua? Sí, oh, está asqueroso Hay que limpiar esa agua. Uh, ¿Qué más les puedo contar? Tengo una luz No sé cómo funciona, pero funciona Tiene una luz ahí Tiene una luz aquí Otra acá Iluminación tenemos Y ahora simplemente la voy a mover Para dejarla en una posición que no moleste a mi padre Así que le vamos a Dar contacto El, el mando es bastante más elegante que el otro Un poco de revoluciones Y nos traemos el balde Con el brazo, que el brazo también es, es bastante más grande que el otro Pero no lo vamos a levantar tanto, lo vamos a dejar ahí Vamos a traerlo para acá Y nos fuimos ¡Uri! tiramos el pituto y la puerta viene para acá y cierra como si estuviese nueva oh no puede ser antes del tamaño de este brazo no me pasaba la cabeza se ve en la foto se ve muy parecida pero es, es grande es gigante es bastante más más aumentada que la otra Uh, uh. A esta altura ya estoy hecho bolsa, viene a hacer un par de cosas más catalagantes y dejar la, la máquina, para hacer el tema de la reparación del balde. La máquina, la máquina, la camioneta está allá y está lista para irse con el carro para Santiago, porque la otra mini ahora está en Santiago, ahora vota en un estacionamiento. Con ella me voy a ir a trabajar a la próxima pega que sigue porque son es espacios súper reducidos en los que no sé si esta entra porque no, no lo consideré no, no esperaba que esto fuese a pasar Lo tenía en mente pero no esperaba que fuese a pasar Y mañana nos vamos a Ramanui, quedan menos 24 horas Estoy hecho bolsa, me levanté hoy día a las 4 y media de la mañana estoy, Ya quiero dormir, así me voy a ir para Santiago Avanzar en todo lo que pueda, tratar de editar Y ya vendrá tiempo para descansar en el avión Si le gustó este pregunta y respuesta Denme un like, si, sí... no oh, estoy lento ya, sí... si, si algún amigo que le pueda gustar también el pregunta y respuesta, compárteselo y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo, y muy pronto a la mini dando jugo por ahí, nos vemos en el cerro.